Como todos los años nos encontramos nuevamente con el Interfacultades de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Por suerte tenemos un, un equipo bien consolidado de profesores, de docentes que están a cargo de las áreas, las diferentes áreas de deporte, volei, básquet, fútbol, disciplinas nuevas como hockey, handball, que día a día, en toda la semana planifican las competencias y por suerte los chicos se prenden, más allá de que sean... Eh, tengan conocimiento previo o no, el espacio está generado para que todos los chicos puedan ir y desconectar un poquito del estudio, tener eh, un lugar donde puedan desarrollar también una actividad física, combatir el sedentarismo y de esa forma bueno eh, poder luego eh, clasificar estos torneos. Soy Camila, soy de la Facultad de Ciencias Económicas y vengo con el equipo de volei a estos Juegos interfacultades 2017, ya por quinta vez, eh, así que bueno, soy, creo que con este me retiro. Primera vez que, que venimos la mayoría de los gurises, somos todos la mayoría de primer año, eh, se asemeja mucho a lo que eran los Juegos de Vita en el secundario, así que aprovechamos la oportunidad con los compañeros y vinimos, así que... Algo nuevo que, que no conocía de la facultad y la verdad que es muy lindo. Esa es la idea, despejarse un poco del estudio y bueno pasar un buen momento y conocer otro, otros compañeros más de, de las distintas facultades. Más que nada creo que es pasar tiempo con, con los muchachos, disfrutar de esto y que eso es lo lindo, justamente, venir y compartir con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 y un montón de otras actividades, actividades de extensión, de investigación que hacen a la formación completa de lo que es el universitario. Eh, nada, es una instancia muy linda, en donde nos encontramos con las diferentes facultades, eh, una instancia de, de, de, de más allá de lo deportivo, es eh, de conocer gente, pasarla bien y, y eso es lo que destaco de esto, yo hace dos años que ya lo juego,